Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Aquí Boris Darwin para compartir con ustedes la palabra de Dios esta noche en este programa Reflexiones de la Biblia. Como siempre, tratando de compartir algo de nuestro conocimiento de la Biblia en el libro de Corintios, capítulo 16. Estamos terminando el último capítulo y es necesario que estudiemos este tema porque vale la pena por el tema que es. La mayoría de nosotros, de algún modo, en alguna circunstancia, hemos ingresado a una iglesia y como parte del cántico, la oración o la predicación de la Biblia, encontramos que hay un hecho exclusivamente que sucede al comienzo o al final de cada reunión y que difícilmente vas a una iglesia y no encuentras que este suceso se dé. Es la hora de recoger las ofrendas. Cada iglesia, cada congregación, Determina de alguna manera cómo este sistema llamado iglesia, congregación, debe ser sostenido. Generalmente las congregaciones están constituidas como grupos de no lucro, es decir, no tienen ganancias o no usan el dinero para hacer negocios, sino que sean considerados como congregaciones que administran fondos de donaciones y, por tanto, en servicio de los que están en la congregación. Generalmente, cuando hablamos de dinero, a las personas no les gusta mucho porque están tocando con el evangelio su bolsillo, aunque muchos después que se convierten y creen en Dios, generalmente, para ellos no es un problema, porque no toman el dinero como primera prioridad en sus vidas, sino la fe y la confianza en su creador. Generalmente las congregaciones que piden dinero, generalmente lo hacen porque quieren sostener la congregación o, si son de sistema congregacional, sostener al pastor también que originó, dirigió o se apropió desde el inicio, es de su propiedad la iglesia. Dentro de los sistemas congregacionales, yo voy a mencionar por lo menos dos para hacer diferencia entre uno y otro. Generalmente las congregaciones tienen un sistema de organización. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día tienen un sistema de organización representativo. Tienen una conferencia general a la que pertenecen todos los vicepresidentes de la, de la congregación en el campo local, que son presidentes de las divisiones en las que se divide la asociación general. Estos vicepresidentes, que son presidentes de los campos locales, entonces, forman la directiva junto con tres vicepresidentes que tiene la oficina principal de la Conferencia General. Es decir, el presidente de la conferencia tiene vicepresidentes locales, que son tres aproximadamente, y más o menos 14 o 15, no, no recuerdo muy bien, a nivel mundial en las divisiones. Esas divisiones se dividen en uniones, y las uniones generalmente están distribuidas entre países, es decir, puede ser que un país sea una unión o, como en el caso de Perú, una unión tiene, perdón, un país tiene dos uniones, la norte y la sur. Asimismo, las uniones se dividen en misiones y esas misiones tienen aproximadamente uno o dos departamentos o provincias o tres en algunos casos o a veces, como en el caso de Lima, eh, la capital, eh, la zona sur y la zona norte. Ahora, esas misiones, se dividen o asociaciones se dividen en iglesias locales. Generalmente las iglesias locales están formadas por distritos donde hay un líder pastor en cada distrito. Si volvemos un poco hacia arriba dentro de la organización, así como el pastor es pastor de varias iglesias en su distrito local, ese pastor tiene sus representantes en la misión o asociación a través de un presidente y directores o departamentales en la zona. Asimismo, las misiones tienen sus representantes en las uniones, que también se dividen en presidente, tesorero, secretario y sus departamentales o directores de departamentos. Estas uniones tienen su representación en las divisiones, que por supuesto tienen la misma estructura, y por supuesto esa estructura va hasta la conferencia general. Esta, esta institución es representativa. Es decir, cada cuatro años o cinco años, hay reuniones de administración donde se toman decisiones importantes, tres años en las misiones, cuatro años en las uniones y así sucesivamente en las divisiones y conferencia general, eh, años consecutivos para poder replantear los proyectos y los programas de las congregaciones. Todo este sistema está organizado a través de representantes, es decir, cada cinco años la Iglesia Adventista, del séptimo día, se reúne a nivel mundial, envía a sus representantes bajo los parámetros que ha establecido la organización para tomar las decisiones de influencia mundial en la Iglesia. Es una iglesia representativa. Aquí el pastor no tiene la decisión de poder determinar su sueldo. Es la organización que le determina un sistema de remuneración Intermedia, comprendiendo el sistema económico de cada país. Eh, se llama FRM, Fono, fondo de remuneración mensual. Ese fondo de remuneración mensual no lo determina el pastor local. El pastor local recoge las, los diezmos y los envía a las misiones. Las misiones recogen los diezmos y los envían a las divisiones perdón, a las uniones, y de las uniones a las divisiones, las divisiones a la acción general, y luego se distribuye, de acuerdo a los campos, la mayor necesidad que tengan, de acuerdo a sus necesidades, se determina una cantidad de fondos para los campos. O sea, aquí el pastor no tiene la injerencia para determinar su propio sueldo, es decir, no toma del dinero de la iglesia, y las iglesias que recogen ofrendas son para los gastos locales de luz, mantenimiento o construcción de edificios o escuelas. En el caso de las iglesias congregacionalistas, un pastor toma la decisión de formar su iglesia. Primero es un grupo de cinco, luego diez, luego veinte, luego cien, luego doscientos, luego diez mil, luego quince mil. Hay iglesias que tienen hasta cien mil miembros. En los Estados Unidos hay muchas iglesias con esa cantidad de miembros. En este caso, el pastor... Nombre, él es el dueño, él es el presidente, es el que organiza a sus pastores o subpastores para ayudar a, la, a las subdivisiones en las cuales se hará la iglesia por departamentos, por geografía o dependiendo cuál sea la necesidad local de cada congregación o abrir campo en otros lugares también. El dueño y presidente es el pastor fundador. Él determina los fondos, él determina su propio sueldo y por supuesto cuanto más ingresa posiblemente tenga más o cuando menos ingresa también tiene menos. En realidad, allí no hay un control más que los informes que hacen como una iglesia de no lucro a la institución, a la organización del país a la que pertenezca. En el caso del apóstol Pablo, el, pa el apóstol Pablo era casi de autososté, es decir, él no recibía el dinero de los miembros de la iglesia, aunque muchas veces los hermanos de la iglesia juntaban dinero para poder a a auspiciar sus viajes, Leamos capítulo 16 del libro de Primera de Corintios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo en su casa, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué es lo que quería el apóstol Pablo? Que no estén a última hora organizándose para juntar fondos si querían ellos mandar dinero con él para las misiones o para las, los lugares donde él viajaba. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. O sea, además de eso, enviaban dinero a Jerusalén, no para el apóstol. Lo mandaban para la iglesia y poder ayudar a los santos que estaban en la capital. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Es decir, de alguna manera se subvencionaba en parte de los pasajes, pero se llevaba el dinero por lo menos no dice que subvencionaba sus pasajes, ¿verdad? Pero eh, algunos sobreentienden eso, se mandaba dinero a las misiones, es decir, a las iglesias, en este caso a Jerusalén. Ahora, el apóstol Pablo siempre estaba comunicando a la iglesia sus planes para que ellos pudieran saber a dónde iba, cuándo iba, en qué circunstancias y era muy importante determinar qué planes tenía para las iglesias porque así ellas se preparaban para apoyarlo en su ministerio. Es importante leer esta parte. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Está escribiendo a los hermanos de Corinto. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. El apóstol Pablo era un hombre importante en la iglesia. Había fundado los grupos religiosos en diferentes ciudades y, y países. Sin embargo, él no se creía el dueño de la iglesia. Él siempre estaba a disposición de los hermanos para que ellos pudieran determinar, Pablo, te necesitamos en tal ciudad, te necesitamos en tal lugar, vino un hermano a comprar pieles acá o, o piezas de tela y ha conocido el Evangelio y necesita ser confirmado, te enviamos para allá. El apóstol Pablo era un hombre que no estaba haciendo solo su voluntad, sino que estaba al servicio de la iglesia. En realidad, muchas veces, muy, muy pocas veces, vemos a los líderes con la disposición que tenía Pablo. No es una crítica, pero casi como el pastorado o el, el, el trabajo del apóstol en este tiempo, siglo XXI, casi se ha convertido en un trabajo y no una vocación, no una misión, no el deseo de servir y hacer la obra a tiempo y fuera de tiempo, como decía el apóstol Pablo a Timoteo. Muchos de ellos están más interesados en terminar lo que se les requiere, no hacen la media milla más de su trabajo. Lastimosamente de eso van a dar cuenta, pero ¿qué hacemos? Nosotros como simplemente miembros podemos sugerir, pero no podemos determinar. Las organizaciones tienen un sistema de control para que los hermanos puedan ayudar o de alguna manera dirigir u orientar a sus pastores para que puedan también mostrarles un camino y poder hacer lo que se necesita en el campo de trabajo. Pero el apóstol Pablo era un ejemplo eh, y él dice la razón por qué quería quedarse con ellos, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor así lo permite. No más les quiero decir que estaré en Efeso hasta el Pentecostés. O sea, también Pablo les dice cuánto tiempo se va a quedar en un lugar, cuánto tiempo en otro lugar. Así los hermanos de Corinto, que apoyaban a Pablo con el dinero y también a las misiones de Jerusalén, eran informados de y ellos podían determinar de alguna manera sus ofrendas con tiempo. Una iglesia organizada es una iglesia que siempre tiene sus proyectos al frente en las iglesias. Las congregaciones representativas generalmente usan el 51% de sus fondos para pagar sueldos a los pastores. No usan todo el dinero, porque hay otras maneras de hacer el evangelio, de predicar el evangelio, que son los colegios, que son los sistemas de publicaciones, eh, mantenimiento de casas editoras, eh, escuelas, eh, también en algunos lugares, clínicas y hospitales y universidades. Entonces, la iglesia también tiene de, determina la cantidad de los diezmos que entra a la iglesia. No se usan todo para los pastores, ni se ellos ni se ponen los sueldos que ellos quieren en las representativas. Pero en las congregacionales, no. El control lo tiene el pastor líder o el pastor dueño. Cualquiera sea la razón en la que se use sus fondos, usted debe comprender que Dios quiere también que usted apoye la obra del Evangelio. Por muchos años yo trabajé para la Iglesia Adventista el séptimo día. 13 años en Perú y unos cinco o seis años en los Estados Unidos pagado. Y luego seguí predicando el Evangelio porque tuve un sistema de manutención. No me hace a mí una persona más correcta el tener mis propios ingresos y predicar el Evangelio. No le hace a una persona que recibe del Evangelio y predica del Evangelio una persona mala. Cada uno ha decidido determinar cómo va a hacer su ministerio. Las dos son completamente loables delante del Señor. Es posible que en algún momento de la vida o en el tiempo podamos tener congregaciones donde los pastores tendrán que ser de autosustén, porque la economía se va a poner cada vez peor o quizás las dádivas van a disminuir tanto que los pastores o los líderes pastorales de las iglesias tendrán que autogestionarse también sus propios fondos. Vivimos tiempos difíciles, vivimos en tiempos en que la comunidad se ve de alguna manera disminuida, una pandemia, enfermedades, pestes a nivel mundial tal como lo escudriña o lo dice la palabra de Dios. Entonces, necesitamos estar apercibidos de que no necesariamente tus fondos van a soportar o van a ayudar a que el Evangelio sea predicado. Requieres que tú tengas mucha fe y confianza en el Dios a quien tú, con tus dinero, con tus fondos, apoyas para la, el conocimiento del Evangelio. Estoy seguro que si tú alguna vez pagaras a un pastor y ese pastor va a la casa de una familia donde los padres estaban a punto de matarse, y resuelve el problema y los convierte a Dios y se convierte en personas buenas y padres buenos, seguramente tú tendrías eh, un justificativo para decir yo di mi dinero y fue utilizado adecuadamente. Eso es correcto. Realmente los pastores están siendo supervisados y dirigidos por las organizaciones donde hay una organización representativa, donde hay jefes que promueven el evangelio, que promueven a los pastores en el campo, que dan el apoyo emocional, familiar, para que ellos hagan su trabajo adecuado. No todas las iglesias son como las que aparecen a veces en las noticias, que el pastor roba el dinero, utiliza mal, los fondos, etcétera, etcétera. No todos. Hay, hay iglesias que están bien organizadas, que tienen el privilegio de tener eh, supervisión y también un adecuado fondo para darle al pastor un sueldo que no sea ni muy bajo, ni muy alto, para que todos puedan vivir adecuadamente y puedan desarrollar bien su trabajo por el evangelio. Esa iglesia que yo conozco es la iglesia adventista hay otras iglesias muy parecidas a la iglesia dentista que hacen lo mismo. Sin duda, sería cosa de escudriñar juntamente con ustedes un día para saber cuál de ellas realmente es la que administra adecuadamente los fondos. Pero los fondos no es lo más importante de una iglesia. Lo más importante es la palabra de Dios. Si ella habla de la palabra plena de Dios, tú deberás, a través de ella, comprender cuál es la verdad que el Espíritu Santo te guiará y te dará consciente de la verdad, de la justicia y del pecado, dice la Biblia, para que tú puedas seguir el camino hacia la verdad que es Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga esta noche, que Él te ayude a poder tomar decisiones firmes, dónde poner tus fondos y en quién creer para que tu palabra, la palabra del Señor, no caiga en corazón vacío, tú tienes necesidad de escuchar la voz de Dios. Espero que este mensaje te haya ayudado a comprender un poquitito más de lo que es la religión los evangelios y el evangelio del apóstol Pablo en su misión. Mañana terminaremos el libro de eh, Corintios y comenzaremos con el libro Segunda de Corintios, que también tiene cosas maravillosas que aprender. Vamos a hacer una oración para terminar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das esta ventana para poder predicar tu evangelio. Estoy seguro que muchas personas con un poquitito del mensaje podrán aprender algunas cosas que puedan ayudarlos a creer en ti. Dice que la fe viene por el oír, el oír de tu palabra. Así que hoy queremos escuchar tu palabra y esta palabra que hemos escuchado hoy pueda caer en nuestros corazones y hacernos entender qué es lo que tú requieres para todos aquellos que creemos en Jesús. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos este evangelio para que no caiga en corazones rotos, sino que lleve adelante una buena nueva. En tus manos nos encomendamos por nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga esta noche, que Dios los acompañe. Esto es Reflexiones de la Biblia, todos los días, con Boris Darmo. Nos vemos mañana. Chao, chao.